días a todos los presentes el agradecimiento y a las personas que desde las diferentes plataformas siguen el círculo de lectura Guillermo Andreve. como les comentaba el homenaje al creador de los círculos de lectura en Panamá el pionero Ricardo Arturo Ríos Torres lo vieron en general 1790 personas 79% Panamá y el resto en el extranjero entre ellos Estados Unidos, México, Canadá y España eso es significativo la gente toma este círculo de lectura como modelo como modelo para hacer círculos de lectura familiares y amicales bueno, me corresponde ahora darle la palabra a la coordinadora y Solda de León Becerra. Adelante, Isolda. Muy buenos días, eh, Rosmeri. Muy buenos días, amigos del Círculo de Lectura Guillermo Andreve, personas que están en las redes. Bienvenidas todas, como siempre, eh, a nuestra reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. Muy contenta con lo que cuenta Rosmarín, sobre eh, pues, las personas que vieron el homenaje a Ricardo Arturo Ríos Torres. Bien, eh, como siempre estamos unidas por las lecturas, eh, inmediatamente vamos a iniciar y pues para iniciar nuestra reunión de hoy le damos la palabra. Yo voy a comentarles La Carta Olvidada. La Carta Olvidada es una novela que publicaron después de la muerte de la autora, tal vez ustedes recuerden la saga de las siete hermanas ella ha vendido más de 40 millones ha sido traducida a 34 idiomas murió el 11 de junio del 21 una carta, un misterio, un secreto que se describe a lo largo de la narración ninguno de los personajes se atreve a mencionarlo y mucho menos a sospechar algo que solo puede revelar la carta una carta que nadie lee por seguridad a la muerte de James Harrison a los 95 años uno de los grandes autores de su generación deja una familia rota y un secreto asombroso que pone en peligro a la clase dirigente inglesa Johanna Halsman una periodista encargada de cubrir el funeral, al que asiste la aristocracia londinense, descubre algo que a los demás parece no haber notado. Una carta que la, el actor ha dejado y cuyo contenido ha permanecido oculto durante 70 años. Joana intenta develar el misterio, pero se encuentra con una firme oposición de personas. Personajes interesados en que nada cambie. Los secretos se dosifican con maestría aumentando el suspenso. Joana, la protagonista, es un personaje fuerte, poderoso y logra transmitir sus ganas de saber la verdad a los lectores. Cueste lo que cueste. La autora de esta novela utiliza diálogos con descripciones breves y precisas y algún toque de leyenda para marcar, aumentar la incertidumbre cito, anoche se conoció la noticia que los célebres cuerpos de la torre de Londres han desaparecido dice la leyenda que estas aves llevan más de 500 años ahí velando por la torre y por la familia real, por decreto de Carlos II. El cuidador de los cuervos reparó en su desaparición ayer por la tarde y en estos momentos se está llevando a cabo una búsqueda a nivel nacional. Los lectores nos preguntamos, ¿dónde está la carta? Es la pregunta que nos hacemos Página tras página. Este es mi comentario sobre la carta olvidada. Y ahora continúo con los controles. Adelante y solda. Interesante novela Los Y bueno, tal como habíamos eh, anunciado, nuestra eh, amiga Estela Dupuy va a hablar sobre su lectura. Va a compartirnos su lectura esta oportunidad muchas, adelante muchas gracias, siempre me encanta este círculo de lectura y me encantan los comentarios que cada una de ustedes hace sobre lo que ha leído porque por ejemplo este análisis de esta novela que acaba de hacer Rosemary, yo de una vez estaba apuntando para, para conseguirlo aunque yo no soy una gran lectora de novelas pero me encanta todo lo que sea misterio y por eso tal vez es que me gusta mucho leer ensayos porque son, son como una novela de detectives que uno mismo la va viviendo y resulta que ahora siempre me motivo por la vida, por las cosas que me llegan y estuve en el área de Belice y de Guatemala donde están las ruinas mayas y Wow, me di cuenta que, que, que lo que yo sabía, no sabía nada, entonces esto me abrió a comenzar a estudiar y de una vez estoy aquí con libros, filosofía maya, los dioses y los símbolos, la, los, los antiguos mayas y me encontré porque lo que a mí obviamente por lo que lo que he vivido más me gusta es encontrar las diosas la parte femenina en todas estas culturas yo conozco muy bien y me siento muy a gusto cuando cuando tengo las, las imágenes en la India inmediatamente yo la veo con quién está, etcétera todo Entiendo todo fácilmente, los nombres para mí que antes eran complicados, ahora bla, bla, bla, los, los digo con qué facilidad. Pero entonces ahora me encuentro con esto de los mayas. Bueno, primero que por lo visto las diosas, aunque eran importantes, pero no parecen ser lo más importante como en, en la mitología en la India, entonces, aquí comienzo yo a, a, a buscar y a, y a leer y a todo lo que me, me llegaba y me encontré con estos códigos, códigos de, que son libros que ellos escribían porque los mayas llegaron a tener un lenguaje supremamente avanzado. Con los números, yo no sabía que tenían esa, esa cantidad de números, que era, eh, tenían la, el concepto del cero, el cero era una concha y me encanta esa idea porque la concha es vacía, es la idea de lo que no hay, del cero y en, en una concha luego tenían puntitos para el 1 y entonces cuatro unos una rayita era el 5 y así seguían hasta era basado en, la, en los números hasta el 19 entonces bueno todo eso me llamó la atención y, ahí ese, y me encontré con estos libros porque en las estelas hay, hay, pues hay los glifos ellos escribían un poco como el estilo de los japoneses que son como símbolos y que también tienen un sonido, o sea, ellos hacían esto, a ver si tengo acá uno Sí, acá, y ven acá hablan como están hablando de números, algo con números, estos son los números que les digo, y estos son los glifos, en todo caso comencé a, a leer sobre sobre los mayas me fui acá ya cuando llegamos acá me fui al museo de, de MFA de, de Boston al, uno de Harvard buscando más información y ya con los ojos un poco más abiertos cosas que yo ya había visto pero ahora las miro con otros ojos y veo cositas comienzo un pasito de, de, de hormiguita Comienzo a entender un poquito más, pero es un mundo completa, riquísimo, y es una cultura que tenemos que sentirnos orgullosos los centroamericanos. Bueno, no llegó hasta Panamá, aunque sí dicen en Belice, decían que habían, tenían piedras que habían llegado desde Colombia, o sea que sí pasaban por Panamá de alguna manera. El caso es que eh, esta cultura llegó... Desde, hablan de que se establecieron en ciertas zonas 7000 años antes de Cristo, 7000 años, es mucho. Luego, eh, eh, cuando hubo el, el, digamos, el gran desarrollo fue del año 1000 antes de Jesucristo hasta el año 1000. Hay muchos misterios de por qué decayó, etcétera, y hubo varias, hubo muchas en esa zona, florecieron las culturas, los olmecas, y, y de repente me encontré, y esto es lo que les quiero comunicar hoy, me acordé de que hace muchísimos años yo llevé a mis hijos a, a México y estuvimos en el Museo de Antropología que es algo extraordinario ese museo, es, es fascinante y aunque mis hijos eran chiquitos se fascinaron, tendrían por ahí 10 años, hoy en día tienen 50, entonces ya ha pasado un buen rato. Pero me acordé de una frase que yo había escrito y que la tengo escrita en, en algunos como diarios o cosas, la pasaba cada vez que tenía una nueva agenda y esa frase dice, estos Toltecas eran ciertamente sabios, sabían dialogar con su propio corazón, entonces dije yo, uy, ¿dónde pongo a los Toltecas en toda esta cantidad de, de, de culturas y de cosas? Y entonces me puse a investigar ahora y entonces me encontré con que, no todo, ah, porque, ah, porque estos libros que escribían los mayas, los españoles se dieron mucho gusto quemándolos y quemaron muchísimo, solo quedaron unos cuantos, uno que está en España, otro que está en Alemania, otro que está... Hay solo uno ahí en México. Y entonces, eh, pero me encontré con un fraile que fue como el primer antropólogo, yo diría, de, de, de, del tiempo. Y él se interesó que le contaran y se ap eh, aprendió el lenguaje, etcétera, y que le contaran los indios lo, y se llaman, eh, los textos se llaman los informantes de Sahagún y me encontré esto en un PDF acá. Entonces dice... Estos toltecas eran ciertamente sabios, encontré la frase, solían dialogar con su propio corazón, hacían resonar el tambor, las sonajas, eran cantores, componían cantos, los daban a conocer, los retenían en su memoria, divinizaban con su corazón los cantos maravillosos que componían. Entonces, esto los informantes del fraile Sagún le hablaron al fraile de los extraordinarias dotes artísticas de los toltecas. La palabra toltec vino a significar en la lengua nahuatl, que es la que la misma que hablaban los los mexicos, que quería decir artista. Al dialogar con su corazón el artista podía atraer la divina inspiración se convertía en el corazón endiosado que equivale a decir que es un visionario que anhela comunicar a las cosas de la inspiración recibida entonces aquí habla eran los primeros escritores eran los primeros artistas y por qué lo hacían porque dialogaban con su propio corazón entonces eso es lo que les quiero dejar como regalo que, que a todas ustedes que les encanta leer que les encanta escribir es porque hay un diálogo con el corazón entonces esa era la participación que tenía para hoy que les quería comentar Eli, yo quiero hacer una acotación hay un escritor Don Miguel Ruiz Tolteca que tiene libros interesantísimos donde nos cuenta toda esa civilización desde la escuela que era, que era sanadora y cómo él recoge todo eso en los libros uno de los libros de él más interesantes son los cuatro acuerdos ese es un escritor que a mí me fascina y hoy he leído toda la, la obra de él Miguel Ruiz Muchas gracias, lo voy a leer, indiscutiblemente. Y es que vale la pena ahondar en tanta sabiduría y tan cerca, tan nuestra, ¿no? Quería también aportar para Estela, tengo una hermana que vivió 22 años en México, es antropóloga, mm. estuvo en la misma ciudad de México y en la ciudad de Chiapas, el estado de Chiapas, eh, ha participado en las excavaciones y todo esto. Y me hizo recordar también, Estela, mis hijos cuando estaban chicos de 12, 13 años, yo los llevé al Museo de Antropología, que es una belleza de lo grande. No te cansas de ver todos los diferentes departamentos, todas las secciones. Es un mundo donde hay que todavía que seguir investigando y seguir conociendo para poder empaparse. Todo lo que estás eh, mencionaste de los Tolteca, Meroteca, todo teca, teca, teca, había muchos más, es fascinante, igual la, la, los indios, eh, de los incas, también es fascinante, ese es otro mundo también que tenemos aquí en América y yo creo que nos debemos de enorgullecer que en América es donde se ven todas estas culturas diversas de diferentes épocas y milenios de años. Muy interesante eh, los comentarios y las lecturas de Isabel y los comentarios de Isabel. Y eso significa que todas esas, esas culturas han nutrido a nuestra literatura. Por lo tanto, la literatura hispanoamericana es tan rica porque se nutre precisamente de esas culturas. Y a lo largo de los años, pues, eh, los autores las han retomado mucho del mito de la leyenda y todo eso. muy interesante tanto a Rose y Solda y Estela con relación a todas las presentaciones que han antecedido este también me voy por la parte cultural eh, de este libro de Bertalicia Chen que es los chinos de Panamá los inicios estoy comenzándolo a leer porque ya yo he leído otras, otras eh, lecturas de ella, otros libros de ella, pero me parece fascinante en este libro donde está haciendo toda la descripción de los chinos cuando llegaron a Panamá desde la época de 1850 para la construcción del canal y del ferrocarril, todas las eh, peripecias que pasaron estas personas eh, de aquella época, todas las enfermedades habidas y por haber, que, que ellos tuvieso, tuvieron eh, para venir acá, que sentiría que sería como una jungla venir a ellos, salir de, de, de China, donde es un país milenario y también tan rico en cultura y, en, y, en, y de tantas actividades, de venir acá, donde se encontraron una serie de inconvenientes, pues, pero eso era la época, de, de, de ese entonces, que traían a todos estos franceses, toda esta gente que traía para la construcción y que eran de mano fuerte, Pero sin embargo, eh, lo que estoy comenzando apenas a leer, eh, sufrieron mucho, sufrieron mucho y no les daban las condiciones adecuadas de su de supervivencia aquí en, en el Istmo, porque todavía nosotros, o sea, esto era un país de paso en aquella época. De, de, de, de la feria del oro y todas estas cosas cuando se fue dando poco a poco se fue introduciendo pero eh, de, de los libros anteriores que leí de Bertalicia cuando ella hace énfasis en, en cómo cómo ha enriquecido estos chinos y dejaron su, su prole su procedencia de, de, de, de personas cómo han ido eh, los que han nacido aquí en Panamá pues se sienten muy panameños para eh, seguir en las actividades comerciales, agrícolas, han dado a, a nivel de, de todo el país, se han ido eh, eh, aumentando y, y siempre eh, esa cultura es como muy, muy eh, rica de admirar por toda su belleza y toda su, su fuerza eh, laboral. Eh, por eso todavía no puedo decirles mucho del libro porque miren, es bien grueso y creo que voy a aprender bastante. Y ya para terminar, eh, yo hago reciclaje de latas, de separo todo. Y entonces eh, eh, la misma Alicia me había llamado, eh, me había puesto de que había hace como un mes un reciclaje allá en Ciudad del Saber, de que tú podías llevar libros ya usados, libros que no necesitabas, eh, de, digamos, de lectura escolar, sobre todo. Y ellos te regalaban un libro. Te daban una plantita y te regalaban un libro. Y entonces yo escogí, que siempre me llamó la atención, Memorias de una geisha, de una geisha. Y entonces me llamó la atención de, del autor Arthur Golden. Y lo voy a leer, porque siempre yo escuchaba. Y recuerdo haber escuchado en las lecturas iniciales, cuando comencé a participar en, en, en este grupo en, en la Excedra eh, Books donde habían otras personas que habían leído eh, las memorias de Geisha y lo mencionaban y todo, eh, digo, oye, algún día yo tengo que leer este libro, algún día y mira, se me presentó tú podías escoger cualquier digo y nada más me pueden dar un libro, dice sí, es un libro por persona, digo, ok, dele y escogí este entonces yo pienso que todavía también tengo muchos otros que leer este también que de ayer engorda tu espíritu, adelgaza tu cuerpo así que imagínense hay cualquier cantidad de lecturas interesantes de, que cada quien puede exponer y, y le dan eh, vida y ya, ahora sí para terminar estuve con el imperador es la máxima autoridad del rosacrucismo a nivel internacional que estuvo por primera vez en Panamá y él decía, eh, de los gremios internos de los Rosacruces, ellos dicen, todos somos neófitos. Los neófitos eh, no, no, no, no se crean que porque leemos demasiado lo sabemos todo. No, somos neófitos porque seguimos aprendiendo de otras personas y seguimos aumentando nuestro intelecto a través de un libro, a través de una lectura. Entonces, nos podemos morir y no sabemos todo lo que existe o todo lo que ha habido o lo que hay actualmente en la humanidad. Nada más, ese es mi mensaje. Gracias. Y bueno, ahora sí, le damos la palabra a Eva. Buenos días, nuevamente. Yo siempre, eternamente agradecida de este espacio mensual porque de verdad para mí es, esa hora es como que alimento mi espíritu. Además que me encuentro con todos ustedes y me fascina esta hora. Gracias Rose, gracias Isolda y gracias a todo el grupo que está presente. Me encantó mucho la, la, la reseña que hizo Rose. Estos, estos temas de misterio a mí me ponen así como que me, me, me angustian y todo, pero, pero bueno, tienen su recompensa. ¿no? Bueno, Teli siempre con tu sabiduría de tus viajes, no. yo aprendo tanto también de ti, conocer esto. Y una pregunta, tuviste allá en, en Belice ahora con los eh, futuros gobernantes de, de la monarquía inglesa, ellos estaban en estos días por ahí, así que a lo mejor también tú, tú, tú, coincidiste con ellos. No, pero los vi, pero vi que decían que iban a llegar. Sí, sí, sí, qué bueno. Bueno, y bueno, Isabel, también eh, me gusta mucho lo que presentaste. En un tiempo yo escribí mucho también sobre la cultura china, no no libro, pero sí hice hasta revistas y eso. La verdad es que la vida de ellos fue bien dura. Eh, muchos de ellos no sabían a qué venían exactamente y traían sus... A ellos nos ellos dañó el opio porque ellos, ellos en, el, en, en el contrato que hacían pedían opio porque ellos lo consumían y, y acá parece que los afectó mucho eh, y, y ustedes recuerdan la historia que ellos usaban unas trenzas y con la misma trenza eh, se ataban a los árboles y ahí mismo se colgaban y morían la desesperación fue un poco también por los efectos del opio ¿no? así que eh, eh, pero es interesante esa historia que, que es parte ya de nosotros que fue la llegada de ellos que vinieron a la construcción del ferrocarril así que eso es parte de nuestra historia bueno, yo realmente hoy vengo en algo, porque tengo un amigo que él es colega periodista, somos amigos, pero él es colega periodista, es profesor de español y escribe. Pero él ha escrito ensayos y esto, pero en obras solo he escrito dos, que tienen que ver con el uso del gerundio. Aquí está. Él se, es, esta prácticamente es la segunda edición. Él... Es un profesor de español muy preocupado porque nosotros hablamos y escribimos no solamente los escritores ni los periodistas, sino todo, todo en general, la población hablamos y escribimos utilizando o basándonos, aquí digo utilizando en la base del gerundio. Y no, no siempre, y aquí Isolda que es profesor de español también eh, sabrá que es cierto, lo usamos así, así usarlo, eh, eh, no sé por qué, quizás en la enseñanza en casa o le, en la enseñanza en la escuela primaria no nos hicieron ese, ese balance ¿no? de de cuándo poder usarlo y cuándo. Entonces él se ha dedicado a eso. Él también es editor de libros y se ha dedicado y ha hecho, yo digo que está haciendo una gran docencia porque este, por ejemplo, el, algo que siempre me llamó la atención dice este trabajo, o sea, cómo usar el gerundio español, dedicado exclusivamente al gerundio simple, es la segunda versión revisada y aumentada del gerundio periodístico, porque él empezó por el gerundio periodístico porque realmente estaba en los medios, ¿no? Y era lo que estaba viendo y lo que escuchaba. Y a cada rato, cuando en algunos noticieros de televisión usan el gerundio mal, me llama, digo, ¿pero qué voy a hacer? Yo no tengo que ver nada con eso. Pero es como que él a eso le afecta y vive porque él lleva como una cruzada, pero a veces digo, bueno, cuántas personas te escuchan o cuántas personas... Ha vendido, ha vendido su libro, eso sí. Quiere decir que si hay algunas personas que lo, que lo hagan, este, le han puesto atención al tema. Entonces, eh, a mí me pareció importante traerlo a colación a este grupo, porque tenemos un grupo de, de, de jóvenes o personas que, que les puede interesar la escritura, y, y yo pues me atrevo a recomendarlo porque lo conozco a él y sé que ha dedicado su vida a esto porque en sus clases también enseñaba a los estudiantes a, a tener ese cuidado al utilizar el gerundio entonces creo que en este grupo es importante porque no solamente, ya digo, yo tengo bastantes años de estar en el ejercicio de periodismo y, y cometo los errores con los errores. La, la fortuna es que cuando nosotros los periodistas escribimos antes de publicarlo tenemos la oportunidad de hacer las correcciones entonces allí me digo Oye, esto tengo, tiene gerundio es más trato de nosotros, gerundio por eso mío, para no equivocarme y no cometer alguno de los errores que mi amigo el profesor Robert Kirk Fernández este, tiene aquí y lo bueno de la obra es que él ha incluido ejemplos Ejemplos de cómo no debemos usar este eh, Por eso, pues, me pareció que era interesante que aprovechara este espacio eh, donde tenemos ya personas muy reconocidas como escritoras y, y escritores, pero también tenemos jóvenes o no tan jóvenes que pudieran interesarse en que cuando van a escribir lo lleven de la manera más prístina posible, digamos. Eh, obviamente, pues, la... la el, no, no hay el 100% de que uno pueda lograr eso, pero nos acercamos a, a la excelencia, eh, que es lo más importante porque mucha gente nos va a leer y va a decir, oye, pero si ya está diciendo esto, ¿por qué, por qué no lo hace? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pues, nos comunicamos ya sea a través de una obra o también, como dice en el caso de los periodistas, que lo hacemos a través de muchos canales, eh, no solamente el periódico impreso, sino ya pues en internet, digital, eh, eh, los canales de televisión, la radio, todo eso, los podcasts famosos que ya es como tener su propio programa de radio. ¿no? Así que este, sí se los recomiendo porque es una buena enseñanza. Es más, yo lo tengo aquí al lado cuando escribo porque eh, lo, lo uso de consulta. ¿eh? Así que sirve no solamente leerlo, sino que también sirve de consulta. Bueno, esa es mi participación hoy muchísimas gracias me alegro que estemos todas aquí con mucho entusiasmo para compartir lo que hemos leído no solamente durante el mes sino a través del tiempo gracias, gracias por compartir eh, pues, este texto tan, tan importante y esta lectura uh, ahora le damos la bienvenida a Yuli Bucet bienvenida Yuli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 a todas ustedes por esas exposiciones tan maravillosas que se hicieron el día de hoy muy interesantes, muchas gracias gracias Julie por el análisis tan preciso de la intención que yo tuve al escribir la novela porque en ocasiones tenemos un duelo y no dejamos partir a la persona nos aferramos y esa persona queda en esta esfera y entonces vienen los fenómenos sobrenaturales y se nos presentan esa despedida espiritual la debe hacer todas las personas sobre todo cuando la muerte es repentina porque no estaban preparados para una pérdida gracias gracias, gracias. Eh, sobre la novela de Rosmarie muy interesante como todos han estado también quiero hacer una observación la otra semana estaba, se celebra eh, la, la, la etnia la etnia Así que pues, es un momento entonces, de agradecerle a esa comunidad por todos los aportes que nos han dado y por toda esa hermandad que, que han tenido pues, con nosotros y, y el apoyo pues, y la integración a nuestro país. Bueno, en esta oportunidad yo voy a comentar eh, La magia del Quijote. Es un libro escrito por Ricardo Arturo Ríos Torres, eh, y toda la de León Becerra que les habla. Y creo que este es un momento y creo que lo voy a hacer esporádicamente eh, porque ya han iniciado las clases, ya nos acercamos al mes de abril eh, y que los estudiantes eh, pues tengan la oportunidad de acercarse a la obra de Don Quijote eh, don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Savera y reconocer todo este aporte eh, de este autor a, a nuestra lengua a nuestra, eh, a, a nuestra literatura eh, de, de alguna manera eh, les voy a hacer un comentario de uno de los capítulos de la magia del Quijote que habla sobre la saga de Sancho eh, Sancho eh, y, y el Quijote como siempre, en su amistad, en sus andanzas, y poco a poco se va dando un, un fenómeno que eh, Sancho va adquiriendo, mucho parecido, una unidad, precisamente de eso se trata la amistad entre, entre ellos dos. Eh, Sancho le ha ofrecido, eh, eh, perdón, el, el Quijote le ha ofrecido a Sancho ser el gobernador de la Ínsula Barataria. Y precisamente aquí, él le da unos consejos. Eh, y es importante resaltar que la obra de Miguel de Cervantes Saavedra siempre era una obra de cabecera de las personas de antes, que consultaban ante, ante una determinada situación. Y por eso es que antes uno decía, pero esta sabiduría, bueno, la sabiduría venía de las lecturas, y viene todavía de las lecturas. Entonces, Piquí Joté, eh, en esta oportunidad le da a Sancho unos consejos para cuando él eh, llegue a la isla barataria. Entre esos consejos le da a recordar con orgullo y humildad que vienen del labrador. Es importante recordar de dónde uno viene para saber exactamente también a dónde uno va. Préciate de ser humilde, virtuoso eh, que no, y no peques de soberbio. Cuánto es importante ser humilde, cuánto no hace falta la humildad eh, y, y, y dejar de lado eh, la, el creernos superiores. Eso es para todos. Eh, los principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo y ser guiados por la prudencia, eh, que los libre de la murmuración mal, maliciosa miren cuán, cuán importante es esta frase en estos momentos en donde muchas veces existe pues, el murmurar el hablar, pero si la persona debe caminar con sus principios nobles la, la, es importante los valores que algunas veces se dejan de lado Procura descubrir la verdad entre las promesas y dádivas dad, y del rico como entre los sollozos del pobre, es decir es, es importante no dejarse engañar y, y proceder en realidad con justicia y con recta intención actúa con equidad mire que viene exactamente de los, de los eh, consejos que le da el quijote a sancho actúa con equidad no, no cargas todo el peso de la ley al delincuente miren algo que a veces nos resulta quiere decir no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo que de alguna manera eh, esto es un único consejo para aquellas personas que tienen eh, las decisiones. No solamente estoy hablando de decisiones judiciales, propiamente. Cualquier tipo de decisión en la que uno tiene que ser compasivo y ver la situación eh, en la que está la otra persona. Y ponerse, en, ser empático, ponerse en el lugar del otro. Sobre todo en estos momentos que eh, estamos pasando, porque en realidad aunque el virus propiamente va desapareciendo, eh, todavía sus consecuencias son muy, eh, muy visibles acá. Entonces, si acaso hablar es la vara eh, de la justicia, que no sea con el peso de la laiga, sino con el de la misericordia. No te ciegue la, la pasión propia con la causa ajena. Hay que has de castigar con obras y no trates mal con palabras. Bien, aquí eh, finalizo este comentario de uno de los capítulos de La Magia del Quijote y como les digo, poco a poco pues eh, de alguna manera vamos a ir comentando a lo largo eh, de los programas para que los estudiantes, para que todos se sientan atraídos y vean que el libro es un libro maravilloso y La Magia del Quijote también. Bien. Entonces, eh, gra darle gracias a todos y darle gracias a Rosemary por, por su apoyo en todas estas eh, plataformas, a todos los que nos han seguido e, e invitarlos que formen su, su, su, su círculo de lectura o que se unan al de nosotros y pues y, y agradecer también el trabajo de Rosemary Tapia, que es la continuidad desde de Ricardo Ríos Torres a lo largo de todo el país y durante muchos años. Así que pues, ha sido motivo de alegría y de este reencuentro y los invitamos entonces a nuestra reunión de finales del mes de abril. Muchas gracias. Como no, yo también quiero agradecer a todos los que han permanecido toda esta hora pendientes de nuestro círculo. Adelante los invitamos para las actividades de Guillermo Andreve y de Siembra de Lectores. Estén pendientes en las redes sociales. Y ya saben, si quieren pertenecer al círculo de lectura Guillermo andreve se pueden comunicar con Isolda y lo incluimos en el círculo de lectura. Gracias, hasta siempre.